¡Esta alimanya habla de cuestiones que no comprende! ¡Eso es cierto! ¡No tiene respeto! ¡Es igual de cierto! ¡Oye, suelta eso! ¡Sigue llamándome alimaña portachón! ¡Solo quieres reírte de mí como todos aquí! ¡Rocket, es el alcohol! ¿Oíste? Nadie se está burlando. ¡Me cree un animal estúpido, Quill! ¡Lo sé! ¡Yo no les dije que me crearan! ¡Yo no pedí que me hicieran pedazos y me unieran una y otra vez hasta convertirme! Un pequeño monstruo Rocket, nadie te cree un monstruo Él me llamó Alimaña Ella me llamó Roedor No dejes que te espanten ¿Te estás riendo de mí? ¿Por qué? Ah, si quieres puedes engañarte y también a otros Pero jamás a mí Yo sé quién eres No conoces nada sobre mí, tarado ¡Yo conozco todo sobre ti! Sé que finges ser alguien malo y rudo y por dentro eres el más asustado de todos ¡Cállate! Sé que robas baterías que no necesitas Y que apartas a cualquiera dispuesto a soportarte porque Incluso ese poco cariño te muestra lo vacío e inmenso que está ese agujero en ti ¡Ya cállate de una vez! Y los científicos que te modificaron siempre te trataron igual que basura ¡Hablo en serio yo tú. Igual que mis inútiles padres que osaron vender a su inocente bebé a la esclavitud Sé perfectamente quién eres, muchacho, porque eres como yo. I